Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a comer algo muy especial y exótico, así que acompáñenme para comer. Me encuentro en un restaurante un típico llanero para probar carne a la llanera. Lastimosamente estoy en Bogotá para hacer este plato exquisito, la próxima vez les prometo que estaré en el Llano para hacer para que sea más auténtico entonces les voy a mostrar y probar algunas carnes, pero antes de esto hay que decir que me encanta la música llanera y en este restaurante hay mucha, mucha música llanera, lo que me hace a veces dar ganas de estar así con mi guapita y mi caballo, en el llano, caminando y un sombrerito llanerito, bueno eso lo haré en el próximo video, mientras tanto por Vamos a la realidad y probemos la comida. Hay muchas carnes, hay cuatro carnes. Aquí tenemos la carne de res, aquí tenemos el chihuiro, la mamona y la costilla. Vamos a primar primero el chihuiro, que es la carne más especial de la carne llanera. La carne físicamente pues parecer a cualquier tipo de carne, pero probemos a ver cómo está el sabor tiene un muy buen sabor. Parece entre el cerdo y la res, o sea, tampoco parece hacer ni la res, pero entre los dos, como si mezclaramos las carnes. No olvidemos que la carne del chiquiru no está en vía de extinción, si sí, es carne que proviene de un criadero, y no en captividad. Así que estoy en mi derecho para comer esa carne. Disculpadme si son vegetarianos. Ahora vamos a probar la carne de res es muy buena en Francia existe la carne de res pero lo que más me gusta en Colombia es la ah, carne tiene un sabor más especial más sabroso ahora probemos la mamona la mamona nunca he sabido qué animal es entonces en los comentarios podrían decir qué animal es esto que estoy comiendo mm. está muy rica la verdad no sabía que estaba tan fuerte pero está muy bueno me encanta Y ahora era costilla Y para acompañarle ponemos con un poquito de guacamole sí, sí, sí, sí. La más rica que era carne de res Bueno, yo creo que ya he probado muchas comidas Les aconsejo a todos los que vienen a Borda, Colombia A probar esas carnes llaneras que son de lo mejor Bueno, si les ha gustado el video Suscríbanse y pongan like Yo voy a seguir escuchando música llanera Imaginando que estoy en el llano hasta luego